You know, I, I used to watch things over the news. Oh, this person died. And I'm like, okay, well, I'm sorry the person died. But when my brother died, then I felt the pinch. I felt how terrible it is for you to lose somebody in a tragedy like that. So I actually know what it feels. So I can I can understand when you're talking to people and it's like you're throwing water on a deck's back, you know. People are not taking you serious because they believe that you are not accurate. You don't know what you're talking about because they have not been touched. If somebody's family died the way Emmanuel died and you go and see his remains, then you understand what life is because ever since I saw my brother, my whole personality as a human being changed. No podemos contar todas las bendiciones que hemos recibido en todo este tiempo", escribió Emanuel engu en su perfil de Facebook para celebrar sus 10 años de matrimonio, sin saber que también sería su despedida. Al día siguiente fallecería en su trayecto hacia Estados Unidos y su cuerpo sería encontrado en las playas que colindan entre Chiapas y Oaxaca, en México. Emanuel abordó junto con otras personas migrantes una lancha en Chiapas conducida por polleros ellos lo ayudarían a seguir por mar su ruta a Estados Unidos. Esa lancha tuvo un percance, sin que las causas estén aclaradas, y náufrago. No tenía chalecos salvavidas ni otras medidas de prevención. Emmanuel no sabía nadar y junto con otras personas que iban a bordo, fallecieron. Emmanuel was an immigrant traveling based on direction of people, you know. He has never been to Mexico. People say go where he goes because of estás You're living Africa. Entre enero y agosto de este año, 690 personas provenientes de África fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración. Y desde el 2016 para acá, la cifra supera las 17 mil. Han sido dos años sumamente difíciles para la familia de Manuel, no solamente el sufrimiento de la pérdida de Manuel, sino todo lo que significa la burocracia mexicana, que no tenga justicia y tampoco ningún apoyo por parte de las autoridades. Emanuel tenía la esperanza de que haciendo este viaje, migrando hacia los Estados Unidos, pudiese encontrar una alternativa de vida para poder obtener su cuerpo fue muy complejo. La primera barrera fue eh, el idioma. Su color de piel, a pesar de que nosotros somos mexicanos, somos morenos, sí hace una, una diferencia por parte de las instituciones. Y el que una autoridad les diga, no puedo hacer nada porque no tienes una representación, esa es una discriminación. Y la esposa, por cuestiones culturales, estaba en su lugar de origen no podía eh, cerrar el duelo en tanto no tuviera el cuerpo de Manuel. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, el Ministerio Público, no les dieron la información debida. La primera eh, violación latente de esta autoridad, porque, repito, hay otras violaciones desde que él pisa tierra mexicana. Es que no contaban con medios para la refrigeración y conservación del cuerpo. The, the Department of Human Rights virtually abused his cops because he was already dead, and all what he needed was some kind of proper care, at least, for him to get back to his family. So they did not do any of that for him. Y luego, cuando me salió, me dejaron todo para mí. Y ahí empieza eh, este segundo via crucis de Manuel, del cuerpo de Manuel y de su familia. Emmanuel fue reconocido gracias a una identificación que llevaba. Y fue así que pudieron notificar a su hermana Cecilia, quien vive en Washington. Era was una persona naturalmente gentil y amava jugando spots, like como el fútbol. Era un profesor de profesión. Yeah, he was a family man, and I guess that's why he he traveled in the first place to make it better. I just want them to recognize my brother as a victim and treat him with a lot of respect as a human. That's that's all what I'm asking for. They should justice should prevail. Todas estas irregularidades quedaron asentadas en la queja frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH Diagonal 5, Diagonal 2020, Diagonal 1748, Diagonal Q. A pesar de que contaban con información que les permitía avanzar hacia otras líneas de investigación, esta fiscalía ya no realizó otra serie de pesquisas, otra serie de actos de investigación. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, considera que no existen elementos para investigar un delito. Al no agotar estas líneas de investigación, pues se estaba violentando evidentemente el derecho de acceso a la justicia y el derecho a saber la verdad por parte de los familiares de, de Manuel. Lo que se hizo desde la Fundación para la Justicia. Una vez que se tuvo conocimiento de esta determinación se promovió un mecanismo de impugnación por, por omisiones que realiza el Ministerio Público ante juez de control. El juez de control ordenó que la Fiscalía tenía que reportar avances en su investigación. El cuerpo de Emanuel estuvo en espera de repatriación por cerca de cuatro meses, hasta enero del 2020, cuando finalmente regresó a su hogar en Camerún. En donde lo aguardaban su esposa y cuatro hijos pequeños. That wasn't a good way to trick him, especially considering the fact that we do believe in human rights and we claim to practice it every day, because that's not what we do here in America or in Africa. They treat people who have died with a lot of respect. So I don't, my question is why did they have to abuse his cops in that level? ¿Por qué? Entonces, si alguien debería pasar una situación como esa en la vida, ¿es justo ser triturado como esa? Esa es la pregunta que quiero que ellos respondan porque no planamos para estas cosas. Pese a todo lo que ha tenido que pasar la familia de Emanuel, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha negado a reconocer como víctima a Emanuel y de apoyar debidamente a sus familiares.